For centuries and longer, Rats have fought tirelessly to repel the incessant frog invasions. Peace was only ever short-lived. Until finally, a young monarch rose to power. King Rattus, first of his name, unified the Rat Kingdoms under one rule, repelling Greenwart and his kind back to the putrid swamps from whence they came. Crops prospered, families flourished, and a magnificent Crimson Keep climbed ever higher toward the sky. But as time passed, King Redis the Savior grew old, and the kingdom vulnerable once more. His people grew anxious, some claiming to perceive a faint odor in the air. Greenwort had returned with a ferocious vengeance. Amassing an army of unfathomable scale, he burned everything in his path towards the Crimson Keep. King Rattus gazed down upon his withered claws, barely able to hold the crown. He had little hope wielding a sword. So it was decided, the crown should pass to Whiskers' new, Arise, young prince. For the kingdom needs a hero. ¡Literal! Os presento eh, Tales of Irons eh, Somos una rata Las ratas eh, llevaban incontables siglos Luchando sin descanso por eh, recha rechazar eh, Las incesantes invasiones de las ranas eh. Guapísimo. Super épico -ep el juego este Prometo, ¿eh? Joyida 2021 Me preocupa que salga eh, con una de 18 Es que es un pego, una mochi, exacto King eh, el rey Ratus primero unificó, unificó los reinos loco Ratus ¿Supo? ¿O ¿qué? No pero es diferente campeón este juego creo que os va a gustar mucho eh yo creo que sacar un gameplay todo esto está guapo igualmente no bueno legalmente no socialmente tampoco <risa> hay que mucho es realista pero a ver es eso también mucha distancia campeones tengo un amigo que tiene una novia de 20, o sea, psicológicamente menos. O sea, la parte realista. Devoró, Verruga ¿ah? verde, había. Verruga o sea, verde, ¿eh? es el, el puto ranácaro, ¿eh? O sea, guapo es. ¿eh? Es normal. Pero guapo, wow, pues, en verdad ¿Qué tal campeón, Guille? Estuvo tu amigo aquí, tío Fletch El fucking Fletch set mind ¿Cómo estamos, campeón? ¿Cómo va este bienesito? El rey Ratus Pobrecito Salir con una de 18 Y delatan Es muy complicado, Mochi yo, ta yo también se lo dije Porque, claro Yo me preocupo por vosotros Y más, más obvio Ya me jodería Que os voy a hacer sincero siempre No sé quién eres eh, Pero casémonos, no, por favor Grande <risa> esa Mochi Ese Guille ¿No te ibas a casar con Yahweh? Buenas tardes también, grande Seguille, cómo estamos campeón, ese ya, bro, es grandísimo. Eh, así comienza, o sea, comienza la, la etapa de nuestra señorita rata, ¿no? Está muy chulo, es una, una, oh, vale. Vale, es que creo que mi, mi, mi cámara tapa mucho, ¿no? Nos casamos y luego eh, divorciamos, <risa> me encanta. Qué guapo tío. Ah, bueno, qué gachones que soy. Opa, eh, Se me resetearon los requisitos del afiliado. ¿Eso campeón? Qué raro, ¿no? Por lo visto ahora he jugado con otra chica todo el rato. Ya, güey Sí si a la leche Qué guay, tío, el puto juego A X para salir Me vi para arriba, eh Me arriba. Habrá un pequeño asterix. Ey, la ratita, tío Somos una... Hostia, el Dash, qué guapo Somos comprendidos y entendidos En un chat Y no solo en un chat Sino en un conjunto de comunidades Además, no sabemos si su novia Es realmente una, una de ellas Chica, te dije. Yo, eso, eso, eso da cague. Altamente baiteable, ¿eh? O sea, que, que, que imagínate que, que sea un chico o algo. Creo que te, que te has lanzado muy pronto. No jodas. No, pero es, es complicado. Es complicado. Mi gato es, se cargó. ¿Y eso? ¿No tienen los típicos rascadores, mochi? No creas que gacho este pantero tú, pero. también me da cague igualmente, campeón. No cague, sino que. Os voy a proteger, ¿no? En todo momento, ya me jodería. Se pega, yo, yo, yo, a, yo ya voy para los 30 años. Me cago en la leche. All the prince had ever was to prove que llevar crown. la corona de su padre y el hermano. ¿vale? He ¡Quiero atacar, quiero atacar! ¡Ah, ¡Soy una pero rata! Prepared, <risa> Está todo guapo, gente. He he el rol empezó hace mucho eh, para mis roles. ¿Cómo rol? Ah, el rol de que os habéis puesto algo. Qué gachones que sois, tío. Muchas gracias por quedar ahí todo el reino. Algunos incluso lo aclamaban. Pero el rey había puesto a su hermano mayor en la cabeza de la comitiva. ¿Vale? ¡Ven acá, que te voy a reventar! ¡Soy un rey rata! <risa> me encanta No es por el número de honoradas, todos tienen un número de honoradas Lo que hace un tío eh, listo o uno tonto Es que la velocidad de la electricidad que se mueve La información... <risa> la, la, no. Los receptores, me encanta ¿Qué, qué pantero, tú. María José 45, ¿te imaginas? ¡Hostia la verga! Eh, ¡Más años que yo! <risa> esto es ¿verdad? Es que son vídeos que veo en YouTube No te preocupes, coño ¡Nah! Soy mochi y tengo 14 Ojalá oh, ahora tiene 14 años! ¡Me cago la leche! La sacado de Google ¿Qué que pantero tú. Eh, eso para guardar, ¿vale? O sea, es como el Hollow Knight. Es un Hollow Knight también. Vale, descansamos. Vamos a ver cómo va, ¿no? ¿Cómo que ahora? <risa> eh, en verdad, eh, me lo acabo de inventar. Eh. No sé si es cierto que gachón en tío. Siempre tuve... No, pero campeón, lo no, decía en plan. ¿Sabes? De forma hipotética, ojalá tenés eh, 14 años, eh. Ojalá sería otra vez la caña. Que imaginarse 14 años ya metido aquí en Twitch. Wow Sería la caña. No perdáis el tiempo nunca, chavales. Eso demuestra, eh, que esto... La, la relación que tenéis, mochipanzero, tú en la polla, tío ¿Sabes qué es el arogel Es eh, el arogel de esta, de esta tarde Primera batalla, gente, terreno de prueba Vamos a ver que, dónde está el pibe Si tenía miedo, eh, no se le notaba Iba a demostrarle a todos eh, de qué estaba hecho En el peor de los casos, eh, le, podría, eh, le, le pondrían difícil la victoria Vale, a Denis, vamos a verlo Uy. Vamos a ver, eh Primera batalla Hoy lo dejaré aquí, campeones Este es mi hermano Vale. Lul. Ok. Ole. Todo el equipo con la rata, coño. Ole. Vámonos, ratita. Eh. Hey, let's go. Hey, que, que, que rule el agua miel, gente. Uf. No me ha salido el parry. No. No me ha salido el parry. Vale. <risa> Vale, te voy, a, te voy a reventar, compadre Cabezón A ver eh. Quiero hacerle un parring, gente A ver ah. Quiero hacerte un parring, coño eh. ¿Estás cansado? A ver, si sí, sale Bro, estás cabreando a la rata, eh Escúchame. Escúchame, cabezón Yu. Estás herado, bro ¡Wow! Ahora sí, hijo puta. ¡Ah! Pelea de ratas, pelea de ratas. Porren. ¡Ah! <risa> I can't believe it. Are you fucking kidding me, bro? No me dejen ridículo, delante de torchas, eh, hijo puta. You, me cago en tus muertos. ¡Ah! verdad. Es la rata guatona, eh. Me voy a perder, eh. Que hace un parring que te va a cagar, yo puta. Acá, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh, parry, parry, parry, parry, parry! ¡Que lleva la sangre de rata! <risa> Me paso las pollas, tío. Este juego es lo mejor que han hecho en el 2021, de momento, eh. ¡Uh, ¡Oh, parring! Como que re ese. ¿eh? ¡Ra! Posición Gambatronic. ¡Ole! ¡Ole, tu huevo, rata! Me cago en tu vida. Oh, papá, te ofrezco oh, cuatro oh, patatas oh, por un banco. ¡Qué mola esta mochi! Mochi que la es una mezcla eh, con un 99,8% de aire y un 0,2% de otro material. Y es más resistente a la. ¡Hostia! ¡Al calor! Eh, que el vidrio, lol. ¡Pantero tú me la suga, qué gacho, ¡Acaban de matar! Hermano, ¿acaban de matar al padre rata? Creo que hay un problema que los científicos han afirmado que es imposible resolver. ¿Cuál? ¡Pela de ratas! ¡Eh! ¡Lul! Me, me tiene que matar. Seguro. Eh. ¿Hay un fucking kidding me, bro? No le quito vida, gente. Tenía que matarme, eh Tenía que matarme Guau, qué guapo la nueva Se hizo del Fortnite, papá está de aquí, ¿no? <risa> Ole, ese play Menos mal, campeón Espero que os guste el juego Yo quería hoy introduciros Este juego está... Bueno, a mí No sé Me lo tuve que comprar, a gente pa eh, pantero tú Vete a darte eh, Vete a darte tus datos eh, Que has eh, sacado el vídeo De 30 datos eh, Que no sabías tu... <risa> Qué gachares. eres Desde ese vídeo Pero eh, toda la tuya nombre ¿no, no pasa nada campeón o lo play Yo también eh, voy a terminar eh, hoy el directito eh, Me lo he pasado en grande con el evento de Sud La verdad Y me quedé con un montón de ganas de enseñaros este juego Pues un poquito antes Pero no se podría Y así acabó la historia de las ratas peleonas eh, Pero ahora ahora Draco es cuando empieza Pero eh, me intentaré quedar 15 minutos No pasa nada campeón me Voy a despedir ahora mismo el directo dentro de poquito Voy a ver cómo, o sea, dónde puedo guardar eh, y la verdad es que seguiríamos mañana Mañana creo que le, de, le daré full W a este juego Me parece muy divertido